Hola Acuario, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli y estás en el canal de Bio, en esta maravillosa comunidad en la que ya somos miles de personas que estamos aquí unidos para el regreso a nuestra casa. ¿Qué es regresar a casa? Es evolucionar para reencontrarnos con nosotros mismos, para sentir, para amar, para estar con Dios para recordar quiénes somos en realidad, en la verdad de Dios, para conectar con nuestra divinidad. Y aquí en el canal vas a encontrar conferencias, vas a encontrar audios, meditaciones, todo lo relacionado a tu despertar espiritual. Y bueno, en este caso también vas a ir encontrando ya oráculo para que tú puedas conocer qué es lo que está pasando mes a mes contigo. De hecho, también se van a estar subiendo algunos videos relacionados con el tema del amor, de tus relaciones interpersonales, con el dinero, en el trabajo, en pareja, para que tú puedas estar aquí con nosotros y que te suscribas en el canal y que puedas disfrutar de todo el material que ya está. Bueno, muy bien, vamos a iniciar, Acuario. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Mira, la primera tarjeta tiene que ver con... ¿Cómo anda la energía en el mes de febrero? ¿Cuáles son las situaciones que te están moviendo en este momento? Ahora, déjame decirte que tus guías espirituales, tus ángeles, arcángeles, seres de luz están aquí acompañándote. Antes de que iniciemos, siempre, siempre yo hago una meditación, me pongo en disposición, y empiezo a canalizar mensajes. De hecho, ya hice algunas anotaciones sobre tu tirada. Y bueno... Estas son las situaciones que están pasando, por las que tú estás pasando, esta es la energía central del mes de febrero y estas son las soluciones, acuario, para este mes de febrero. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, ¿ok? Mira, te sale la tarjeta, la cartita de la soledad, pero te está saliendo al revés. ¿Qué significa esto? Te está diciendo que... Probablemente en las últimas semanas te has estado sintiendo un poquito en soledad. Acuérdate que hay una diferencia entre soledad y desolación. Soledad es este encuentro contigo mismo, contigo misma, en la que puedes conectar con tu esencia, con tu divinidad, en la que estás respirando tu propia energía, en la que puedes conectar con estas influencias más internas tuyas, que las externas, las externas tienen que ver con la sociedad y con algunas creencias que generalmente limitan. Entonces, la, la soledad tiene que ver con eso, la desolación es esta creencia o esta serie de creencias que te están diciendo que pues hay un ambiente triste, que nadie te quiere, eh, que necesitas estar con mucha gente para que entonces puedas ser feliz, ¿ok? Entonces... ¿A qué te está invitando la energía de febrero? Te está invitando a que estés en soledad. Si lo pusiéramos así, estaría perfecto porque la soledad no tiene nada de negativo. Mira, tienes toda la naturaleza aquí al lado, una luna maravillosa, una laguna perfecta, aquí hay luz... ¿Ok? Pero cuando está de este lado es porque traes todavía estas creencias de que la soledad es algo negativo. Acuérdate muy bien que la soledad y la desolación son términos totalmente distintos. Y que es súper importante que en este mes sí te des la oportunidad de limpiarte emocionalmente, energéticamente, para que empieces a recordar quién eres cuando estás en ALMA cuando estás contigo mismo, contigo misma, cuando estás en soledad, para que entonces tú puedas decir gracias a todo aquello que se me presenta, a todo aquello que tú y yo también estoy manifestando en mi más alta vibración, y que aquellas cosas que no estén relacionadas con eso, pues yo les voy a decir bye, muchísimas gracias por tu reflejo, pero hasta aquí yo me voy, ¿ok? Te está saliendo la carta de la unión boca abajo, por esta misma razón, empieza a revisar tus relaciones, específicamente la relación de pareja. Y si no estás ahorita en pareja, pues personas, hombres, mujeres que se han estado acercando a ti para empezar a mantener una relación mucho más cercana, pero que no cumple con estas cosas que tienes tú en tu más alta vibración. Entonces, no es estar por estar con alguien, es estar para poder conectar desde esa vibración con esa persona con esas personas, y si esa persona no cuenta con esas características, a lo mejor sería tu reflejo egoico, aquellos temas que todavía requieres sanar, pero que es importante que recuerdes que no necesitas estarte forzando a mantener relaciones de unión, nada más porque se parecen a ti, en el ego, ¿ok? Eso tiene que ver con un ego fantasioso, ego espiritualizado, es decir, el espíritu disfrazado de ego, que te está diciendo que tienes que estar con ese reflejo porque ese eres tú, a través de esa persona tú tienes que sanar, y no es cierto. Tú puedes estar observando que esa otra persona, o que en ese lienzo de esa alma estás, estás tú, y que tú lo que quieres es sanar. Bueno, muchísimas gracias, pero bye. Y entonces me pongo a cabalgar sobre la ola de la abundancia, aquí hay unos delfines maravillosos, como el mar, sube y baja, hay una marea. Tú estás en una parte elevada de esta marea. Significa que las oportunidades se están abriendo y que tú puedes ver las cosas. Aquí hay una personita de arriba hacia abajo y que tienes un, um, en, en inglés sería como un scope, en español es como una visión general en la que tú puedes darte cuenta de estos detalles que puedes empezar a tomar en abundancia. ¿ok? ¿Qué significa? Te, te está tocando esta maravillosa eh, carta que es la brújula y la brújula ¿qué es lo que hace? pues siempre te dice que veas hacia el norte, el norte tiene que ver con Dios, con tu energía superior con tu poder superior, con tu alma tu alma siempre está en una energía superior aquellas personas que dicen que van a sanar el alma, no, el alma no se sana el alma siempre está bien, el espíritu siempre está bien el alma es la brújula que te está indicando cuál es el camino y cuáles son los temas que vienes aquí a sanar, tú vas a escoger a través de qué acciones, de qué oportunidades lo vas a realizar, pero la brújula siempre te dice eleva tu energía, eleva tu energía, tienes oportunidades maravillosas de cabalgar sobre la ola, lo más importante es que empieces a modificar los, las creencias, los patrones de pensamiento que estás teniendo. Si tú lo haces, acuario, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el movimiento, como esta linda avestruz, el movimiento no significa que te eches, que te eches a correr, que como si pareciera que alguien te está siguiendo. Más bien como este, mira, fíjate, tienes aquí este globo aerostático, tienes estas nubes maravillosas, esta ave maravillosa toma su camino de una manera armónica de una manera conectada y vas a empezar a abrir las puertas que antes habían estado cerradas, porque tú, si te atreves a empezar a cambiar este tipo de pensamientos, probablemente tu familia, tus amigos, más tu familia en la que tú creciste, te dijo que la soledad era algo negativo, que tenías que tenerle miedo. De hecho, todos estamos eh, como humanos educados de esa manera, sin embargo, se empieza a reforzar mucho más esa información cuando estamos creciendo en familia, nos vamos moldeando y modelando, modelando tiene que ver como los modelos, imitando a los demás que dicen, no, no, no, no, no, no debo de estar solo, sola, no debo de estar... Eh, viviendo lo que yo quiero, sino al contrario, tengo, tengo que estar cumpliendo las expectativas de los demás, eso es lo que aprendimos, pero acuérdate que la vida no vienes a aprender, vienes a remembrar, y remembrar tiene que ver con recordar quién eres en, en la verdad, entonces tú eres una personita que no está en desolación, que puede disfrutar de esta maravillosa soledad, y entonces, cuando esta carta empieza a modificarse, porque tus pensamientos y creencias están cambiando, viene el movimiento. Cuando viene el movimiento, Acuario, viene el talismán. ¿Qué es el talismán? Es esa energía que se queda ya reforzada dentro de ti, introyectada, como una alcancía que ya está dentro de ti que va a tener que ver con la sabiduría. Entonces, la sabiduría es una remembranza de quién eres para que entonces tú puedas seguir avanzando. Fíjate cómo es el camino de aquí de regreso a casa. Un camino despejado, un camino luminoso, un camino lleno de naturaleza, un camino con luz, un camino vaporosito con este vestido, no importa si eres mujer eh, u hombre. Lo importante es la energía. Entonces, este talismán de sabiduría, fíjate que hay aquí abajo, aquí abajo hay un símbolo del ying y el yang, donde te está diciendo que esta parte egoica, que es lo que está oscurito, y esta parte de luz que está también aquí iluminado, está ya integrado. Una vez que ya te integraste, ya puedes seguir avanzando en este gran camino de la vida. Que acuérdate, ¿quién te dijo que vienes a esta vida a sufrir? Probablemente algunos condicionamientos, pero mira qué camino tan maravilloso si es que tú decides seguirlo, si es que tú te empiezas a enfocar en cambiar este tipo de pensamientos y si sí te das la oportunidad de respirar tu propia energía y estar en contención contigo mismo, contigo misma. Agarra tu manita y tócate el pecho con una mano y la otra manita, agarra tu garganta, las vas a frotar, vas a sentir calorcito y las vas a poner en tu pecho, en tu garganta durante un minuto, ¿ok? Lo vas a hacer en la mañana y en la noche antes de dormir, porque el corazón y la garganta, que es el tema de la expresión, te están diciendo, la garganta es el medio por el cual te puedes expresar, que necesitas ese apapacho, y ese apapacho no lo necesitas de otras personas, lo requieres de ti, ¿ok? Entonces, la energía te está diciendo, basta, es suficiente, cuando me voy a relacionar con otras personas que no están a mi misma energía, no me voy a presionar, me voy a hacer la vida más fácil, ¿ok? Voy a conectar conmigo, si algo no me gusta, digo gracias, bye, y empiezo a tomar decisiones. Este tipo de decisiones, a veces, como si se, tu se tratara de una situación como un pensamiento dual, no de sí, no, hacia acá, hacia acá, eh, como una sensación de esquizofrenia. Yo sé que no estás esquizofrénico, pero me refiero como a esta parte de derecha, izquierda, hacia dónde voy, qué hago, esto lo que hace es el ego, pero ah, mira lo que hay aquí hay una energía divina, estas aves tienen que ver con la luz de tu vida y entonces te dicen, empieza a escoger desde el corazón, no escojas desde la mente, porque si no te vas a hacer bolas y le vas a reforzar a tu ego y a tus condicionamientos. Hazle caso al corazón para que entonces esta estructura esté bien establecida, bien fuerte, y entonces tú puedas evolucionar. Tienes muy buenos aspectos para este mes de febrero. Vamos a ver también con la otra tirada del amor cómo andas, pero bueno, mientras, escríbeme aquí en tus comentarios, suscríbete al canal. Dame like si te resonó esta esta tirada, y acuérdate, en febrero tienes toda esta maravillosa energía, depende de ti qué tipo de decisiones tomes, si quieres estar en soledad o en desolación, si quieres empezar a hacerte caso, es momento también de cerrar ciclos y decir qué es lo que quiero, qué tipo de energías quiero a mi alrededor, pero ante todo siempre recuerda que tu brújula tiene que estar mirando hacia arriba. Te mando muchísimos abrazos, muchos besos de mi alma a la tuya, ya sabes que nos amo, y nos vemos prontito. Bye.